Hola Blockers, una vez más una exclusiva y esta vez le toca a Ninjor una figura que ha causado bastante controversia en los foros aquí vemos cómo cambió de su diseño mostrado al actual más semejante al producido en los 80's podemos ver su Símbolo si en el pecho un dragón rojo rodeando una espada los detalles rojos en el cinto en los antebrazos y en los pies una figura desde mi punto de vista muy bien lograda y pues la dejo en 360 grados para que le echen un vistazo Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. Blockers, cambio y fuera.